ataque roba en Bogotá, mala gente, los que atacan y matan a la gente, tiene cuchillo, roba a mi amigo, robo a mi amigo, tiene cuchillo, tiene arma y ataca a gente, roba a un gringo en el centro, él te robó, ¿cierto? Sí. ¿Él lo robó? Sí, muchas fotos han visto que me han robado. Una rata. ¿La ¿No tiene el celular? Una rata que tenía cuchillo. Él quería chusar el celular, celular lo tiene él búsquelo el pero que me lo, ¿Su eso, es que usted me lo su amigo es sí. amigo no la pagar a la que está la novia? Amigo lo Para que no seas ladrón Suéltelo suéltalo Muchas han visto lo que pasó Pero Ladrón. Una rata. Una rata. Sí. Y el chico se fueron tres. Si ven esa rata en el centro, cuidado. Sí, pero... Eran tres, eran tres. Sí, pero... Merece más golpe. Sí, pero... El ladrón, señora, ¿por qué roba? ¿Por qué roba, señora? No tengo nada. Sí, ¿por qué roba, sí, roba el ladrón? ladrón. ¿Dónde está el tercer chico que robó el celular a mi amigo? Señora, por es que ¡Ladrona! ¿Por qué sacas cuchillo, si quieres escuchar a la gente? ¿Dónde está ¿Eh? tu cuchillo, ladrona? qué haces es esto, oh, puta? ¡Ladrona! ¿Dónde está el chico para matar? La ¡Ladrona! La ¡Ladrona la que dice la toda la red! La la de red de mire. La ¡Ladrona! Tan boba que no se fue corriendo, niña. Sale en dos días y la vemos en el centro. Cuidado, niña. ¿Va a seguir robando a la gente? ¿Va a seguir robando? ¿No es capaz de trabajar? ¿No tienes sesos. ¿Es bruta. ¡Pendeja! ¿Va a ir con él? La rata estaba atrás de una ladrona y vamos a ir a la policía por mi amigo que le roban. No qué raya, cierto sí. Sí. La ladrona en directo. Ladrona. ¿Le gusta robar a la gente? ¿Por qué viene al país a robar? Ladrona de mierda. ¿Quiere robar a la policía ahora o qué? solo por mi celular, mi otro que necesito. Bro. ¿Dónde está la ladrona? Bueno, una señora venezolana creo en Colombia robando, dejando mala imagen a Colombia y a Venezuela al mismo tiempo. La droga. Ella rapa los celulares con sus dos amigos, el novio y otro. Y hay que bloquear el email para que no lo venda. Y... Si yo voy a, yo voy a dormir, yo voy a volver a decir cuál era usted. Si yo voy a decir, si tú vas a venir en cárcel, si tú no me llevas tú sabes dónde está, ¿Dónde está el celular. Nunca te lo dijo el tercero. No señor, mire el primero. primero Ladrona. No, no, ¿Sí? Si quiere no si quieren hablarme, bueno, si no quieren hablarme no, todo. Entonces no hablan. No ¿Cuántos celular? has robado de hoy? ¿Cuántos celulares has robado? Niña? Yo no voy a decir nada. Por qué vienes a Colombia y no a trabajar? Si viene, si viene, aquí el celular yo no digo nada más. No Pero si aquí no es el celular tú eres actualmente ladrón, tú y llevas cuchillo. Venado, tú un, cuchillo. un cuchillo, tú tenías un cuchillo. un cuchillo a mí? ¿Tú tenías un tú lo dado tu a, novio, a tu amigo? ¿Tú no vio un asesinato? ¿Tú no lo has visto por aquí. ¿Tú tenías un cuchillo? ¿Tú no vio a gente niña? ¿Por una que ha visto que tú has? Salvado? ¿Eres cómplice? Tu, ma ¿Tu marido ha matado a cuántas personas niña? Dile la verdad. ¿Sale de la cárcel de Venezuela. D dinos la verdad. ¿Cuántas personas roban al día? ¿Cómo es el negocio? ¿Por qué no vas a trabajar normal? ladrona? En internet te vamos a ver, niña Espero tu familia te vea y diga Ay, no, nuestra hija está robando Qué pena, ¿no le da pena? O sea, la vida es difícil, pero hay que trabajar, niña No robar pero no Bueno, pero tú eres cómplice, dices a tu novio Roba, yo me hago la niña y así no nos atacan Ay, claro sí, sí, sí. Pues porque tú robaste, son una banda ¿No es? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. es que son tres ladrones Eran tres el sí, ¿Ella también tenía... Los dos Sí, señor. era así, que así bueno, solución, los sí. Pues lo pusiste al piso, sí, sí, sí. niña, te llevarás, te lo, sí, sí, sí. lo diste a tu amigo. Digo, cinco minutos que le pegamos a tu novio y entonces lo, lo escondió. Le pegamos alrededor a tu novio, ¿no? ¿Le gustan los puños a tu novio? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Va a devolver el celular al señor. Y si le devuelve, se va libre. Eso es lo que da rabia. Sí. Bueno, le va a devolver el celular y sigue libre. Qué tristeza en este país como dejan a los ladrones libres. Le devolvieron el celular al hijo de puta. Ay, pues no le, <risa> le, le debo <devolveré> el <risa> a mi amigo <risa> que pero. de eso, la policía, sí. Sí. Muy amable, sí, en serio. Gracias. Pero bueno, justicia no está hecha. Carlos, no, esos locos en la calle entonces? No, no, Pero, sí, sea, sí, si los van a soltar, esperen que no los llamamos. No, no, no van a nadie a un centro de través por protección para. Para que queden guardados esta noche. Sí, ¿Y eso. Yo sé que así no, así no, que me cae, no, no. ¿Qué ¿Qué en la calle es no. Y la casa. Si no le doy yo sé? Es sí, sí, que es Ana, Gracias. Gracias a ustedes. Pelé. Gracias. Que nos estás esperando, Fernando? Sí, vamos. Lo malo es que van a salir, obviamente, el día siguiente a robar esos hijos de putas. Entonces, para mí no es victoria. Que si vayan a la cárcel, eso sería victoria. Con cuchillo y toma ya vuelven a robar.